Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les traigo un nuevo video con una nueva macro para, para Free Fire en Android. Como lo podemos ver, todo se pega en rojo. Mire, como podemos ver acá, todo en rojito casi. Eso no hay no, no hay pérdida de tiro. Entonces les dejo para que miren al final del video, para que miren al final cómo se descarga esta y cómo es el procedimiento. Bueno, agradezco a todos los que se suscriban acá en el canal. Si les gusta el contenido, seguiremos subiendo contenido de este video. Había hecho un video un poquito mejor, pero se me había. el video se me laguió, se me. Se me pixela, yo no sé, ustedes. Me tocó este otro videito. esto se combina con unas buenas.. con una buena.. con unos buenos. una buena agilidad eso el resultado es mucho mejor todavía con unas agilidades buenas con un... bueno entonces los dejo con... y eso como ustedes ven sin usar las paredes blue como ustedes lo ven el enlace se los dejaré en el mensaje fijado aquí en el video aquí ahí podrán ver el el, el enlace de descarga está en el mensaje fijado bueno, compártanlo compártanlo para sus amigos si les gusta el videito y si les gusta este contenido, pues seguiremos subiendo contenido de este bueno, ahí los dejo para que hagan el procedimiento de cómo es, cómo es. Ahí, está. ahí les va a aparecer un enlace donde lo mandará a esta página bueno, llegan a esta página acá y buscan entonces, donde hay un letrero rojo que dice REGETIFF de entran ahí bueno y va a pasar, van, van a bajar y donde dice CONTINUAR ahí donde dice CONTINUAR siguen. después de que pasan donde dice CONTINUAR ustedes buscan abajo, buscan abajo ahí van a aparecer una parte que dice APK eh, ALFRO F9 APK ALFRO F9 de entran ahí dice APK y entra después de que entra pero pues va a aparecer esto esperan el tiempo que sale que son como 10 segundos algo así son como 10 segundos de ahí sigue y le dan al cosito rojo después le siguen y le dan vuelven y le dan a ese cosito rojo buscan así como estoy haciendo así como estoy haciendo acá exactamente Ahí dice abrir archivos, si sale alguna publicidad cuando le dan, tienen que retrocedernos Cada que le dan a la cosita, retroceden y van apareciéndolas Bueno, y van, van Entran ahí, si vuelve a aparecer esto, vuelven y le dan Ahí dice descargar, descargan abrir el archivo lo abren bueno ahí ya aparece ya ahí le tienen que dar donde dice apk tienen que darle ahí abren de pronto le va a pedir algún permiso y ve no lo pide pero si lo piden ahí les va a la, ahí les da la instrucción de donde tienen que ir entonces van a directamente a archivo ahí los manda el mismo la misma aplicación nos manda el archivo Ahí les dice, ahí los manda. Bueno, cuando entra pues los manda para que sigan la página del desarrollador. Si ustedes quieren, pues siguen la página del desarrollador. Bueno, después activan todo, tienen que activar todo así como ustedes, así. Todo activar todo, todo. Tienen que activar todo. Todo, todo, todo, todo. Ahí les dicen cuál, ustedes van a jugar, el que ustedes tengan instalado, ¿no? Bueno, y le da, le da las dos opciones. Si tienen Free Fire normal, pues le da el normal. Y si tienen Free Fire más pues le entran por el más Y ahí siempre que vayan a jugar, pues le entran por el medio de la macro para que les funcione. Si no, pues no les va a funcionar. Así de sencillo. Bueno, ahí también pueden seguir la página eh, del creador, del creador de la macro, ahí pueden seguirlo también. Y recuerden que soy el moro de Buya, Buya, Buya like. Vamos todos a ganar, pues, mijo. eame eh, ave María, pues!